¿Es verdad que tenemos más de un cuerpo? Pues sí, tenemos más de un cuerpo. De hecho... Bueno, hay quien dice que tenemos siete cuerpos, como bueno, las siete vidas del gato, pero bueno, vamos a intentar explicarlo un poco. Nuestra Nosotros sí, en espiritualidad decimos, en la sabiduría perenne, estamos diciendo que eh, somos un ser espiritual que, para, que quiere aprender de la Tierra, quiere bajar a esta Tierra y aprender de ella. Eh, por, eso, por ejemplo, vosotros... Pues, Podría ayudar a entender un poco eso de una manera muy simple, en forma de un cuento. Buscad mi cuento El príncipe del reino de la luz, que es un cuentito corto que escribí hace años para explicar a mi hijo, que tenía cuatro años, ¿vale? el por qué nacemos desde el punto de vista espiritual, no el por qué nacemos biológicamente. vale Entonces ahí pues, quizás os puede ayudar a entender un ampliar un poco más este concepto de una manera fácil. Es un cuento, insisto, pero puede ayudaros. Aparte de eso, eh, somos ese ser espiritual que decide nacer y al nacer como quiere bajar a este mundo y este mundo necesita un cuerpo físico y el ser espiritual no lo tiene lo que hace es lo que llamamos encarnar encarnar en un cuerpo pero en realidad no es un cuerpo es una personalidad lo que llamamos personalidad nosotros de quienes nos consideramos yo soy así digamos que puedes entender que tú eres tu cuerpo físico sí vale yo tengo mi cuerpo yo soy ese pero no solo eres eres eso fíjate que también tienes emociones las emociones no son físicas no están localizadas en ningún sitio por mucho que la psicología más de una vez eh, y la ciencia no intentan centrarlas aquí en el cerebro no es así no tienen nada que ver ¿vale? las emociones es algo que nosotros vivimos una energía que tenemos y que en realidad está a otro nivel otra vibración que no es la física y luego está también nuestra mente nuestros pensamientos eso es la personalidad nuestra personalidad es un cuerpo físico que nos permite actuar en el mundo físico un cuerpo emocional, cuerpo astral, es el nombre que se le da en, bueno, en la tradición antigua. Aquí actualmente le llamamos cuerpo emocional, ¿vale? Porque está compuesto de la energía emocional. El cuerpo astral... ¿Vale? que es energía y más sutil que el cuerpo físico, por eso se dice, se dice que el cuerpo astral está, es más grande que el cuerpo físico. En realidad empieza en el centro igual que el cuerpo físico, solo que como es energético se separa más y puede llegar a ser como un óvalo de unos 60 centímetros de radio. ¿Vale? 60 centímetros como un, en todo alrededor. Uh, esto es un estándar. <risa> Cada persona es diferente, ¿eh? que conste. Pero bueno, es una manera de, de explicar lo que los videntes dicen que tenemos de cuerpo astral que forma una cosa así, de acuerdo. Es, una, es un cuerpo energético y luego está el cuerpo mental que también es otro energético más sutil todavía, su vibración es mucho más sutil y por eso, por lo mismo, también es más ancho y suele tener un diámetro de un metro, de acuerdo. Es como una gran bola a todo nuestro alrededor, de un metro de diámetro. Pero insisto, eso no, no lo vamos a notar, eso es una teoría para todos nosotros, simplemente lo puede ver un vidente, lo que llamamos un maestro ascendido, etc. Pero eso existe, eso serían los tres cuerpos. En realidad hay uno más, que lo he comentado en otra gota, que decía que nosotros tenemos el cuerpo físico y la energía que lo anima vale están inter interactuando están entrelazados este cuerpo se llama el cuerpo etérico o cuerpo vital porque es la vida la que anima al cuerpo físico esto es los dos forman lo que llamaríamos en espiritualidad y sabiduría ver en el cuerpo físico de acuerdo el cuerpo físico sería estos dos pero para que nos entendamos la energía y la parte material son cosas diferentes aunque unidas este es el que cuando se muere uno se muere el cuerpo físico y empieza a descomponerse y este es el que queda durante un tiempo, el famoso fantasma, que hay gente que ha visto, pues se refiere a eso, que está viendo este cuerpo, que es la energía que anima a este cuerpo físico, mientras desaparece y luego continuamos con el cuerpo astral, nuestra conciencia sube al cuerpo astral, al mental, etc. Tenemos, por lo tanto, mínimo de cuatro cuerpos: el físico, el etérico, el emocional y el astral. Estos son comprobables hasta cierto punto, vistos por los videntes, lógicamente. Luego hay. Los de, los de la energía espiritual, del alma para arriba, hay otros cuerpos, pero no son visibles, no nos son útiles y especular sobre ellos no lo vamos a hacer ahora, no vale la pena perder el tiempo. <risa>